Advertencia. Entonces, ¿cómo te ha ido la vida? Lo siento. Yo... Está bien, pupet. sé lo difícil que es para ti hacer esto. Pupet, He tenido ese nombre durante tanto tiempo, es como si me hubiera olvidado de mi verdadero nombre. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Michael. Bueno, es un gusto conocerte, Michael. Espera, ¿qué sucede? Quiero decir No entiendes lo difícil que es esto para mí Enard es mi hermano Mi hermano Y me han encomendado la tarea de matarlo Seguro, tiene la cabeza hecha un lío porque es solo un niño Nadie se merece ser asesinado por lo que es Y ciertamente no por su propio hermano Tienes razón, estás absolutamente en lo correcto Sé por lo mismo con Spring Pony, eh, y sé que él no era quien realmente era. Tal vez ese sea el caso de NAR también. ya no. Lo siento. No te disculpes, no fue tu culpa. Ya sabes, por mucho que haya perdido a mi hermano, todavía tenemos la oportunidad de traer a tu hermano de vuelta. No lo creo. porque qué? Porque él es inestable. Antes de todo esto, no era el niño perfecto que jugaba a ser. Sabía quién era realmente. ¿Preocupado? No. Él era el diablo. Espera, ¿qué? Bien. Cuando alguien estaba cerca, su personalidad cambia a un joven inocente. Pero, cuando estaba solo... Dijiste antes que nada de esto es culpa mía, pero, todo en realidad es. Si le hubiera contado a mis padres sobre la naturaleza perturbada de Enard, nada de esto habría sucedido. Michael. Dudo que lo recuerdes, pero el día que cerró el restaurante fue el día que murió Enard. Por mí. Espera, ¿lo recuerdas? Tiendo a tener sueños sobre mi pasado. Poco a poco se junta y ese es un recuerdo con el que he soñado. Aunque, nunca supe que ese niño era. No tienes que decirlo. Gracias. Honestamente es espeluznante estar aquí, pero es relajante. Seguro, no hay nadie alrededor, pero eso también es la mejor parte. No podemos decir lo mismo por aquí. ¿Por qué no? Supongo que todo el mundo tiene miedo. Ya sabes, por... Yeah. Lo sé. Entonces, ¿crees que volveremos a ver algún humano de nuevo? Espera. Chica, eres tú. ¿Qué? Estoy aquí. Escóndete rápido. Freddy, está. No, para. Por favor, no somos una amenaza. Cálmate. ¿Qué cojones eres? Yo... No. Uh... No voy a herirte. Solo, baja el arma. Retrocede, retrocede. Por favor. Retrocede el... <risa> Well, you've notified your time, and you've got us in control. See, I told you'd be fine. You really don't trust him. He took me because you're A phone me yeah, for a second, he's not there anymore.